Cerramos los ojos y llevamos toda nuestra atención al interior, con calma, con una atención suave, Sintiendo todo tu cuerpo. Continúa así. Una atención suave al interior de tu cuerpo. Permite que tu cuerpo se relaje. se relaja y se abre llevando la atención a nuestro cuerpo se relaja y se abre relaja la cabeza Relaja la frente. Relaja todo el rostro. Los ojos. La nariz. La boca. Los oídos. Lleva tu atención a la barbilla, también relaja la barbilla, relaja las articulaciones de la mandíbula. Relaja todo el cuello. Relaja los hombros. Relaja los brazos, codos, muñecas, manos, dedos. Relaja la espalda, relaja el pecho, relaja el abdomen, relaja las caderas, los muslos, las rodillas, relaja las piernas, relaja los tobillos, relaja los pies, desde el talón a la punta de los dedos, Tu cuerpo se va relajando más y más. Siente toda tu piel relajada y ve penetrando. siente los músculos relajados siente todos los tejidos relajados todos tus órganos se relajan también. Lleva tu atención a los pulmones. Se relajan. Siente el corazón. Se relaja. Lleva tu atención al hígado, a la vesícula, se relaja. Lleva tu atención al vaso y al páncreas, se relaja. Siente los riñones y se relajan. Relaja también el estómago, los intestinos, vejiga y todo el sistema reproductor. Tu cuerpo, con suavidad va relajándose capa tras capa. Lleva tu atención a los huesos. Solo ten ese deseo, esa pequeña intención. Tu mente siente los huesos, se relajan, todo tu cuerpo, desde la piel a la médula de los huesos, se relaja y se abre, Es posible que ya sientas tu cuerpo más ligero. Continúa así solamente sintiendo, atendiendo el interior de tu cuerpo. Cada vez se hace más ligero es como si perdiera densidad y naturalmente conectamos, sentimos nuestro cuerpo de chi continúa así Sintiendo tu cuerpo de chi. Siente ahora toda todo el espacio de la habitación en la que estás. Tu mente se expande. Tu cuerpo de chile sigue. Ve un poco más lejos. Desea sentir el campo de chi que nos une todos los miércoles, nuestro campo de chi tu mente naturalmente vuelve a expandirse se une siente todo el campo de chi común a nosotros tu cuerpo de chi se expande se une a todos los campos de chi de los que estamos aquí. Con suavidad ve más lejos. Únete al campo de Chi de todas las personas que practican sin Chi Kung en el mundo. Así también nos unimos al campo de Chi de todos los profesores, de todos los maestros. De Pan Ming, ve un poco más allá a la fuente, a lo más profundo del universo. Nuevamente, nuestra mente se expande naturalmente y llega a lo más profundo. Nos mezclamos, nos unimos, nos fusionamos con todo el chi puro. con toda la información experimentada, vivida por miles de personas. Toda la buena información de salud, bienestar, armonía experimentada por miles de personas y con suavidad con otro pequeño deseo puro de nuestro corazón, volvemos, desea volver al campo de Chi, a nuestro campo de Chi, y nuestra mente naturalmente viene, todo el Chi del universo la sigue. Nutrimos, llenamos nuestro campo de chi con toda esta buena información. Y continuamos volviendo. Vuelve a la habitación en la que estás. También tu habitación se llena de Chi, de buena información. Piensa en tu cuerpo. Siente como el Hun Yuan Chi, el Chi original. El Chi más puro del universo te envuelve, te rodea, igual que a todos los demás. Este chi puro nos envuelve, nos rodea, nos abraza. Vuelve a tu interior, siente profundo dentro de ti. Y todo el chipuro puro del universo llena tu cuerpo, lo ilumina, siente tu cuerpo luminoso, brillante. Con suavidad, otra vez, solo desea ir a lo más profundo del universo. Y tu mente ya está allí, en la fuente. Se expande en todas las direcciones. y vuelve, vuelve al interior de tu cuerpo, con tu mente viene todo el chip puro, llena tu cuerpo, lo ilumina, Así nos unimos, nos fusionamos con el verso, con todo el chi puro. Permanece sintiendo. Abierto, tu mente calmada, el cuerpo relajado. totalmente relajado, abierto, observando cómo todo este chi puro del universo nos envuelve. Disfruta. Sonríe. Todas nuestras células, todo nuestro cuerpo sonríen. Sonríen. Todas nuestras células sonríen. Cuando permitimos que el Junyuan Chi nos llene. Hoy vamos a hablar del Junyuan Chi. Junyuan Chi es todo en el universo. Todo lo que existe dentro de él. Tanto lo visible como lo invisible, está en todas partes. Lo penetra todo. En continua transformación. El término Hun Yuan, Chi, el término está compuesto de dos palabras, dos ideogramas. Hun, el primero significa fusionarse y transformarse y Yuan significa uno. De alguna manera podemos decir que el jung Yuan chi es la fusión de dos o más elementos, sustancias que se, trans se transforman y forman una totalidad. Cada totalidad, cada cosa. Cada objeto, cada ser puede tener varias partes o funciones, pero está unificado por el Hunyuan Chi que le impregna todo, impregna todas sus partes y todas sus funciones y los une formando una completud armoniosa. Por ejemplo, si tenemos un bolí en la mano, podemos las personas con las habilidades normales pueden ver solamente la materia, la forma del boli. Pero las personas que han desarrollado sus habilidades especiales, además de la materia, pueden ver el campo de chi que lo envuelve, que lo rodea, que lo penetra y además pueden entender la información y por entender la información es saber para qué sirve y cómo se utiliza todo esto junto es la completud armoniosa, la materia, el chi, y la información. Existen varios niveles de Hun Yuan Chi. El primer nivel, Hun Yuan Chi, mi pronunciación en chino no es correcta, pero se escribe z Es un estado absoluto en el cual no se puede diferenciar y el proceso de transformarse, de fusionarse y transformarse es sumamente sutil. Pang Ming nos dice que es tan sutil que no puede dividirse, pero a su vez lo contiene todo. Hay que entender que todos estos conceptos están vistos por personas que han desarrollado sus habilidades especiales. Han Min, en su experiencia, pude escribir y describir y nombrar todas estas, todos estos estados. Todos estos diferentes tipos de Hun Yuan chi No sé, tal vez habéis escuchado desde el taoísmo que hablan del Uno, y dicen que en un inicio existió el Uno, aquello que no puede dividirse, pero que lo contiene todo, y que del Uno nace el Dos. Pues a lo mejor esto es algo así, porque esta sustancia indivisible da origen al Hun Chi original, que es el segundo nivel del Hun Chi. El Hunyuan Chi original es una totalidad que está en todas partes. Es la base y el origen de nuestro universo. Este Hun yuan Chi original puede evolucionar. Ya ha evolucionado, dando lugar y forma a los niveles, a, a todos los demás niveles de Hun Yuan Chi, tanto invisibles como también llega a densificarse tanto que da origen a la forma, a la materia. El tercer nivel de Junyuan Chi es el Junyuan Chi de la materia. Este es el Junyuan Chi que tiene todo lo visible, toda la materia. Ya sean cosas, plantas, animales, todos los seres. En este estado, en este nivel de jung chi se manifiesta la materia, el chi y la información. Por ejemplo, si vemos un árbol, un pino. El pino se manifiesta con su forma característica. Esa es la información que se hace visible en un pino. Le da esa forma. Tiene la parte de chi, tiene su campo de chi. Y la materia... densifica hasta manifestarse, hasta ser percibida por nuestros sentidos de acuerdo a esa información. Si nos fijamos en un manzano, también es un árbol, pero tiene sus características. Hay una información diferente en el manzano que la diferencia del pino o de una naranja pero también tiene el campo de chi, materia e información. Igual nosotros los humanos, de acuerdo a la información que tenemos, tenemos nuestras características personales. También es verdad que el entorno influye en la información. Y como todo es un fusionarse y transformarse, es posible que haya modificaciones de un sitio a otro. Tanto en los vegetales como en las personas Todos somos seres humanos, pero dependiendo del lugar donde hemos nacido, entre otras cosas, tenemos unas características comunes a las personas en las que hemos, con las que hemos coincidido en el espacio, en el lugar. El Hong Yong Chi... También hay un Junyuan Chi humano, sería el cuarto nivel. El Junyuan Chi humano está dentro del Junyuan Chi de la materia, pero tiene un apartado, porque la vida humana está guiada por la conciencia y así este Junyuan Chi ha evolucionado, se ha convertido en algo mucho más diferenciado y tiene funciones muy distintas. Resumiendo mucho, porque es un tema muy amplio, el Hunyuan Chi humano. Así que resumiendo mucho, podemos decir distinguir tres tipos o tres partes del Hunyuan Chi humano. Primero, tenemos el Hunyuan Chi corporal. Este Hong yong chi está centrado en el centro del abdomen, en el tan inferior. Se usa para metabolizar, para reproducir, para nutrir todas las células del cuerpo. Desde allí se mueve por todo el cuerpo. Por eso nos dicen, desde cualquier práctica de, de Qigong, que es muy importante nutrir el Tantien inferior para que el Chi, para que las funciones que realiza este Chi se incrementen, ayudándonos a tener un cuerpo saludable y también para abrir nuestras habilidades especiales, para alcanzar el nivel suficiente. Y nuestras habilidades especiales despi despierten. El segundo es el Kungyuan Chi de los órganos. Es un Chi específico de los órganos internos. Donde se almacena este Hun Chi es en el Hun Yuan Chao, detrás del estómago, en este palacio Hun Yuan. Tanto el Hun Chi corporal el chi que se almacena en el tantín inferior como este jun Yuan Chi de los órganos puede ser guiado por la mente. La diferencia es que para guiar el jun Yuan Chi de los órganos se necesita haber desarrollado cierto nivel. Es decir, que lo pueden hacer a, practicantes avanzados. Y el último es el Iyuan Ti que es el Hun yu Yuan Chi del cerebro. Su centro es el centro del cerebro. El Iyuan Ti también es considerado un nivel del Junyuan Chi. El Iyuan Chi es la forma más pura de Junyuan Chi en el humano. Es muy sutil y muy refinado. Su pureza es tal que la hace muy similar al Hunyuan Chi original. El en ti puede penetrar, puede llegar a todas las partes del cuerpo también puede llegar a cualquier sitio en el exterior con nuestro hillo en ti podemos reunir podemos dispersar podemos Guiar todo el Chi y así regular todos los procesos de la vida. Continúa en este estado, sintiendo el Hun Chi. Al sentir nuestro cuerpo de Chi, ya vamos sintiendo Hun Chi. Al sentir el campo de Chi, ya estamos sintiendo el Junyuan yuan chi Cuando llegamos a la fuente, a lo más profundo del universo, sentimos el Chi original, Permaneciendo en este en este estado, la mente calmada, el cuerpo relajado, nos permitimos sentir el Hun Yuan Chi original. El Hun Yuan Chi tiene cinco características. La primera es que se reúne y se dispersa. Si se reúne suficiente Hun Yuan Chi, la densidad aumenta. Dando lugar a la forma visible, a la materia. También la forma visible, la materia, puede dispersarse y volverse junto en chi, invisible. Son procesos naturales y espontáneos que se da por la interacción de todo cuanto existe. Es muy evidente en todo lo que tiene vida. En todo lo que tiene vida, el proceso transformativo se da a cada instante. Si has tenido o tienes hijos o nietos, Recuerda lo rápido que crecen, se van transformando a todos los niveles, no solamente el físico, la capacidad de hacer cosas, el entendimiento. Si tenemos plantas en casa, este proceso transformativo lo podemos ver también con suma facilidad. Desde una pequeña semilla sale un brote, raíces y va creciendo. Salen hojas y más hojas y ramitas constantemente cambiando. La conciencia humana, todos nosotros podemos afectar con nuestra conciencia este proceso e influenciar en la manera en la que el chi o el hunyuan chi se reúne y se dispersa dentro del cuerpo, también podemos afectar fuera, en algunos centros de cine en China. Se hacen muchos experimentos en este sentido, no solamente con el cuerpo, sino también con la materia, con lo de alrededor. Por ejemplo, como decía antes, con las plantas, con nuestra conciencia podemos hacer que una planta crezca más rápido, que sea más fuerte, más bella. Cuando la conciencia se conecta con el chi y se enfoca, por ejemplo, en una parte del cuerpo, el chi la sigue. Y se reúnen en esta parte del cuerpo, pudiendo llegar a transformarse en materia. Por ejemplo, si hay una persona que tiene problemas en la rodilla por falta de cartílago, Esta persona puede guiar, reunir mucho chi en las rodillas hasta que el cartílago se regenere. De igual manera podemos hacer el proceso inverso. La conciencia puede penetrar en la materia visible y con un movimiento hacia afuera la materia se dispersa llegándose, llegando a transformarse en Yuan Chi, invisible, este es el caso de los tumores. O de los quistes. Con nuestra conciencia podemos penetrar dentro del tumor. Y desde ahí salir, dispersar el tumor, dispersar la materia hasta que se transforme. y desaparezca, se transforma en un Hun Yuan Chi invisible. Otra de las características del Hun Yuan Chi es que está distribuido por todo el universo como ya he dicho antes, es la sustancia a partir de la cual se ha formado todo y tanto lo animado como lo, lo inanimado tiene un yuan-chi original. Dentro de un objeto dentro de una planta animal o de las personas, el jung se condensa más en el centro y a medida que se aleja del centro, se dispersa. En el caso del ser humano... Tenemos tres centros que son los tantien. El tan Concentra el chi, el Yuan chi. Cuanto más nos alejamos del cuerpo, el campo de chi que nos rodea se dispersa. El Hun Yon Chi también almacena información. Todos los tipos, todos los niveles de Hun Yon Chi almacenan información por un tiempo. Por ejemplo, en un centro de meditación o en los centros donde se hace alguna práctica, los centros de Sineño están llenos de información cuando visitamos un centro de cine, se puede sentir toda esa buena información y se hace la práctica muy fácil también el entendimiento se hace mucho más fácil lo podemos también percibir en casa, si practicamos en el mismo sitio todos los días, al cabo de poco tiempo, podremos percibir toda esta información que nos ayuda en nuestra práctica cotidiana. Llegar a ese lugar, y es casi inmediato ponerte a practicar Toda la información que está impresa en el lugar te ayuda, te empuja. También lo podemos ver fácilmente en los puntos negros, en las carreteras. En algún momento sucedió un accidente y la información de ese accidente se quedó allí. Lo que posibilita que pueda darse otro accidente. Si se da otro accidente, más información. Se hace más potente esa información. En nuestro cuerpo, lo natural es tener salud, buena salud. Pero si aparece la enfermedad y se prolonga en el tiempo, esta buena información, la información de salud, se transforma, cambia. Entonces, si queremos recuperar la salud, tenemos que re restaurar, tenemos que volver a poner esa información de buena salud. Y así el cuerpo volverá a manifestar. Salud. Otra de las características es la compatibilidad universal. Y esto quiere decir que todos los junyuan-chis, todos los niveles de junyuan-chis, pueden unirse, pueden mezclarse unos con otros. Como ya lo dije antes, el Hun Yuan Chi universal está presente en todos los niveles de Hun Yuan Chi y de la materia. Ahora mismo, si vuelves a llevar un poquito de tu atención al interior, puedes sentir el Hun Yuan Chi original. Nuestros cuerpos se llenan de vitalidad. Nuestras células se llenan de vitalidad, de alegría, cuando conectamos, cuando experimentamos el Junyuan Chi original. Todos los seres humanos podemos utilizar... Podemos usar nuestra conciencia, nuestro Iyuan Ti para fusionarnos con todos los distintos niveles de Junyuan Chi para reunirlo, para usarlo en diferentes aspectos de la vida. La última característica del Hun Chi es la completud. Esto nos habla de que el Hun Chi es una existencia completa. Nada le falta, nada le sobra. La completud es un tema muy amplio. Por hoy día... Que lo vamos a dejar allí, solamente saber eso. Que es una existencia completa, total. Más antes posible que desarrollemos en profundidad el tema de la completud. Continúa. sintiendo tu interior, a la vez sintiendo el exterior, sintiendo el junyuan chi. Con suavidad. Lleva tus manos al ombligo. Y permanece un poco más sintiendo tu interior. Suavemente lleva tu atención al tantien inferior. Vamos a reunir chi en el tantien. Recuerda dónde va tu mente, va el chi. Permanece con tu mente dentro del tantien. Suavemente separa las manos y con mucha suavidad abre los ojos. Nos levantamos. Continúa manteniendo parte de tu atención dentro de tu cuerpo. Y vamos a hacer la práctica del nivel 1, ya lo vimos la semana pasada con Jandra, hoy vamos a volver a practicar, espero que se me escuche bien, voy a intentar hablar alto, de pie, sus pies están juntos. Mijmen abierto. en el punto opuesto al ombligo. La punta de la pelvis empuja ligeramente hacia adelante. Las rodillas se relajan. Todo el peso de tu cuerpo distribuido en la planta de los pies. La coronilla sube ligeramente, el cuello se estira, pero permanece relajado. Siente que tu cabeza está tocando el cielo. Siente que las plantas de tus pies están firmemente apoyadas en la tierra. Tu cuerpo se relaja totalmente y tu mente se expande en todas las direcciones. Y contempla el vacío. Permaneciendo así, nace un profundo sentir en tu interior, profundo respeto, gratitud, asombro por todas las cosas, por todos los maestros por Panming, también por ti mismo, por ti misma. Es tan profundo este sentir que se refleja en tu exterior. Todo en tu interior está en absoluta calma. Puedes mirar tu corazón limpio, tranquilo, puro. Es como agua cristalina, inquietud transparente. También tu mente está libre de pensamientos distractores. Y así llegamos a lo más profundo del universo. Nos mezclamos con el Junyo Anchi original. Y desde allí... Desde lo más profundo del universo, nuestra mente vuelve a lo más profundo de nuestro cuerpo. Todo el chi puro del universo viene con la mente, nos llena. Nuestro cuerpo y el universo se funden en completa armonía, así nuestros cuerpos y el universo se funden en completa armonía. Permanece en este estado durante toda la práctica. Siente que tus manos están en el centro de la tierra, abajo, en el centro del universo. Y allí se mueven desde el meñique. Levantamos los dedos. Las palmas miran la tierra, siente la conexión de tus manos con el centro de la tierra y con suavidad empuja al frente un poco, vuelve atrás. Empuja, al frente, sintiendo esta conexión. Vuelve, sintiendo. Empuja. Vuelve. Suave. Relaja las muñecas, los dedos bajan. Tus manos van al centro del universo y desde ahí recogen una gran bola de chi. Sube esta bola hasta delante del ombligo. Con la punta del dedo medio envían el, el chi. Al centro del abdomen, por el ombligo, piensa con suavidad en mente. Desde el meñique tus palmas giran, miran la tierra. Nuevamente se abren sintiendo todo el universo, se mueven a los lados y hacia atrás. Reuniendo Chi, tus manos giran y miran el Mijmen, con la punta del dedo medio envía todo el Chi al interior, al centro del abdomen, por Mijmen, piensa con suavidad en el ombligo. Subimos las manos hasta Tapao, a los lados, tocamos Tapao. Pensamos, sentimos el centro del pecho, todo el Chi va al centro del pecho. Empujamos, nuestras manos van al frente, al centro del universo. Desde ahí, con la punta del dedo medio, envía todo el chi al centro del cerebro, por Jim tang, entre las cejas, piensa en yu con suavidad. Abrimos, las manos se deslizan por el universo a los lados. Desde el que giran, mira la tierra, recogiendo chi, vuelven a girar. Y subimos todo este chi. Las manos se juntan en lo alto, nos estiramos un poquito. Y bajamos, relajamos los hombros, las manos bajan trayendo todo ti del universo que va al interior por la coronilla Tu atención dentro de ti, manos delante del pecho y hacemos un pequeño círculo. giramos, los dedos apuntan al frente, empujamos, llevamos las manos muy lejos, al centro del universo, allí abrimos meñique, amblar, corazón, nuestros dedos suben, abrimos índice, pulgar, Separamos las manos a la anchura de los hombros, empujamos ligeramente al frente y tiramos desde el universo, volvemos al interior, sentimos profundo dentro y empujando desde el interior nos expandimos en el universo, tira, dentro, empuja, fuera al universo, tira, de dentro profundo, empuja, fuera al universo, te expandes en todas las direcciones, tira, dentro, empuja, fuera, tira, dentro, empuja, fuera, Gira dentro, empuja fuera al universo. Allí separamos suavemente las manos, abrimos y juntamos. Abre. Tierra. Abre. Tierra. Abre. Tierra. Abre, cierra, con suavidad desliza tus manos por el universo a los lados. Empujamos con suavidad. Y tiramos desde el universo, ve a tu interior, empujando desde tu interior, ve al universo, tira, siente profundo dentro de ti, empuja, ve al universo. tira de dentro muy profundo empuja al universo tira dentro empuja fuera tira dentro, empuja, por el universo, allí nuestras manos suben 15 grados y bajan, subimos, bajamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja, suavemente relaja las muñecas, las palmas miran la tierra, recogemos chi y lo subimos por los lados. Tus manos recorren todo el universo y el chi que llevas en las manos se hace cada vez más potente, más intenso. Cuando tus manos estén arriba, relaja los hombros y con la punta del dedo medio envía todo este chi al interior por la coronilla. Piensa con suavidad en la planta de los pies. Flexiona los codos y tus manos bajan empujando el chi que continúa penetrando. Al interior. Nuestras manos van por delante del cuerpo, muy cerca, pero sin tocarlo. Hasta llegar al ombligo. Los dedos medios tocan suavemente el ombligo. Y pensamos... Con mucha sutileza, con mucha suavidad en MIGMEN. Abrimos. Los dedos van por la cintura hasta MIGMEN. Al tocarlo pensamos suavemente en el, el ombligo. Flexionando rodillas y cintura, las manos bajan por detrás. Glúteos, piernas. Con suavidad llegamos a los talones, las manos pasan adelante y se colocan sobre los empeines. La cabeza se hunde. Llevamos el peso a la punta de los pies, bajamos un poquito y nos hundimos. Nos vamos al universo, vamos atrás, arriba y nuestra atención va al interior, sentimos dentro. Adelante, abajo al universo, detrás, arriba, dentro. Adelante, abajo al universo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 Entrevistamos ligeramente las piernas, las manos quedan a los lados y recogemos el chi hacia adentro, lo subimos, nuestras manos van por delante, la cara interna de las piernas, el men, la mente y el chi por el interior. Tocamos el ombligo, sentimos, pensamos en también. Dejamos caer las manos a los lados y expandimos nuestra mente, sentimos todo el universo. Vuelve a sentir todo el junyo anti-original. Abre los brazos atravesando el universo. Las manos atraviesan el universo y suben a los lados. Cuando las manos llegan a la altura de los hombros, continúan subiendo los dedos. Empujamos ligeramente y tiramos desde el universo. Volvemos al interior. Empujando desde el interior. Vamos al, un, al universo. Tira. Ve dentro. Siente profundo dentro. Empuja. Ve al universo. Tira. Dentro. Empuja fuera al universo. Tira dentro. Empuja fuera. Tira dentro. Muy profundo. Empuja fuera al universo. Tira dentro. Empuja, fuera. Y desde ahí, con suavidad, llevamos 15 grados las manos adelante y volvemos atrás, suavemente. Cerramos, adelante. Abrimos, atrás. Tierra. Abre. Tierra. Abre. Tierra. Abre. Tierra. Abre. Piara, abre. Con mucha suavidad, sintiendo todo el universo, tus manos se deslizan al frente. Al centro del universo, al frente. Empujamos suavemente y tiramos. Vuelve a tu interior, siente profundo dentro. Empuja, ve al universo, tira, vuelve a tu interior, empuja, ve al universo, tira, vuelve al interior, empuja, ve al universo. Tira, vuelve a tu interior. Siente profundo dentro, empuja, siente el universo. Tira, siente dentro, empuja. Fuera, siente el universo. Tira. Siente profundo dentro, empuja, siente el universo y allí subimos 15 grados, baja, sube, baja. Sube, bajan, sube, bajan, sube, bajan, sube. Baja, relaja las muñecas, las palmas van a mirar la tierra y girando, recogemos una gran bola de chi, la subimos, siente como tus manos con la bola de chi atraviesan el universo. Nutriéndose, haciéndose más potente. Toda la bola de chi es inmensamente potente. Relaja los hombros y con la punta del dedo medio envía todo el chi al interior por la coronilla. Piensa con suavidad en la planta de los pies. Flexionando los codos, las manos bajan empujando el chi y llegan a jintang, el espacio entre las cejas, tocamos jintang suavemente y pensamos en en el punto puesto atrás, todo el chi va al centro del cerebro. Abrimos, los dedos van desde yin-tan. A yuchen. Tocamos este punto y pensamos suavemente en yin-tan. Nuestros dedos bajan por la columna. El chi baja por el interior. Llegamos al espacio debajo de la tercera dorsal, vértebra dorsal. Y con suavidad las manos pasan sobre los hombros, debajo de las axilas y suben hasta este punto. Continúan bajando por la columna. Tocamos. Mijmen, pensamos suavemente en el ombligo, abrimos desde Mijmen, el dedo va por la cintura, tocamos el ombligo, pensamos suavemente en Nutrimos así, también inferior. Flexionando rodillas, cintura, las manos bajan por delante. Colocamos las palmas sobre los empeines. Y vamos adelante, bajamos un poco más, el peso está en la punta de los pies y nuestra mente se expande por todo el universo, vamos atrás, arriba, la mente vuelve al interior, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro adelante, abajo, al universo,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 enderezamos ligeramente las piernas, recogemos todo el chi, lo llevamos por el borde del pie hasta el talón y subimos. Las manos van por detrás, chi mente lo hacen por el interior de las piernas. Tocamos mi Pensamos suavemente en el ombligo. Abrimos desde el himen Los dedos bajan al ombligo. Al tocar el ombligo, pensamos en tan Con suavidad dejamos que las manos caigan a los lados y expandimos nuestra mente, sentimos todo el universo, siente todo el universo, siente todo el chi original. Tus manos están en el centro del universo desde ahí levantan una gran bola de chi los brazos suben en diagonal los meñiques sostienen esta gran bola de chi con calma ve subiendo tus manos atraviesan el universo la bola de chi se hace más grande, más fuerte, instante a instante, sube, sube, sube. sube. La bola de chi que sostiene sobre tu cabeza es enorme. Y continúa aumentando la cantidad de chi que llevas en las manos. Relaja los hombros y suavemente con la punta del dedo de todo este chi al interior por la coronilla. Piensa con suavidad en la planta de los pies. Flexiona los codos y las manos bajan empujando el chi que continúa llenando tu cuerpo. Las manos pasan por los lados de la cabeza a la altura de las orejas desde el vení giran. Y se colocan delante de los hombros. Con suavidad, abre y empuja suavemente la base de la palma de la mano derecha y lleva tu mano al frente, llévala al centro del universo. Cuando el brazo casi está recto, el meñique gira, la muñeca se alinea. La mano se alinea con el brazo y giramos, recorremos el universo a la izquierda. El cuerpo de cintura para arriba también gira. A 90 grados tocamos la mano, el dedo pulgar toca la segunda falange del dedo corazón. Y nuestra mano continúa hacia el hombro. Al tocarlo, el cuerpo se endereza y el dedo baja al chiju debajo de la clavícula. Mano izquierda, empuja suavemente con la base de la palma y lleva la mano al frente, llévala al centro del universo. Desde el venique gira, las palmas se alinean con el brazo y vamos a recorrer hacia la derecha. El cuerpo gira a 90 grados, el pulgar toca la segunda falange del dedo corazón. La mano continúa moviéndose hasta tocar el hombro. Y con suavidad, el dedo baja al chihu debajo de la clavícula. Separa ligeramente los colos del cuerpo, toda tu atención al interior. Y hacemos tres respiraciones naturales. Inspiramos, presión suave en los chihus. Exhalamos relajamos inspira presiona exhala relaja inspira presiona exhala relaja soltamos los pulgares y empujamos Llevamos las manos al frente, los codos en un ángulo de 90 grados. Nuestras manos en el centro del universo. Las muñecas se relajan y giran. Giramos las manos formando una flor de loto en el centro del universo. Juntamos y volvemos al interior, siente profundo dentro de ti. Hacemos un pequeño círculo con la base de las palmas. Y subimos nuestras manos, suben, otra vez nos vamos al universo arriba, lleva tus manos muy alto al centro del universo, al llegar arriba empuja un poquito y abre, meñique, anular, corazón, índice, pulgar, las manos bajan mirando al frente, recorren el universo, a la altura de los hombros desde el de mí que giran y sin parar de moverse continúan recorriendo el universo al frente tus manos llegan al centro del universo frente a ti desde allí con el dedo medio envían todo el chi puro al centro del cerebro por jintan. Piensa suavemente en yuchen. Flexiona los codos Y tus manos vienen desde el centro del universo. Trayendo todo el chi puro. Toca dap tabau. Siente el centro del pecho. Todo el chipuro va al centro del pecho. Con suavidad, desliza tus manos atrás. Muy lejos, al centro del universo, por detrás. Relaja hombros, codos, muñecas. Y suavemente... Girando, tus manos van por los lados hacia adelante, recorriendo todo el universo, reuniendo todo el chi puro del universo. Llévalo, lleva este chi puro al centro de tu abdomen, por el ombligo. Pon tus manos sobre el ombligo, derecha primero para las mujeres, izquierda para los hombres, encima la otra mano. Y quédate atento, atenta, al centro del abdomen, al cantien. Deja tu mente descansar en el centro del abdomen un canque. Con suavidad, separa las manos, abre los ojos con suavidad y mueve un poquito las piernas. Gracias, me he pasado un poco de tiempo, lo siento, muchísimas gracias, buenas noches.